Hablando con Jesús, Podcast. Hola mis hermanos de la Aquí Hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Hoy con otra, otro domingo más, otra, otro día más de vida, siempre andré agradeciéndole al Señor, porque nos permite abrir nuestros ojos, agradecerle, como siempre te lo comparto y nunca me voy a cansar de decírtelo, sonaré aburrido, perdón la palabra que voy a usar, canzón, pero a este Dios vivo y de poder que nos ha bendecido, nos da otra oportunidad de dar las buenas nuevas del reino de los cielos, siempre quiero agradecerle todo lo que hace por nosotros y agradecerle porque podemos transmitir por Facebook, YouTube, por la emisora, y está llegando a mucho pueblo y le agradezco al Señor por, por esa oportunidad que me da Él sabe que lo hacemos de corazón, no por un interés el único interés es de ganar más almas para el reino de los cielos es el único interés que aquí buscamos en el ministerio cristiano en la gloria ganar almas para el reino de los cielos que esas almas sean tocadas, que el Señor eh, nosotros estamos sembrando esa semilla el Señor va a recoger esa cosecha y que esa semilla donde puso al Señor y como lo hemos hablado y hemos aprendido eh, eh, de, de aquí en Hablando con Jesús Pop, también de, estas, de las clases virtuales de los jueves de la fe que conquista que nuestras acciones dicen mucho más que de lo que hablamos y hay momentos de cuando hablamos que nos dice que debemos hablar y el Señor va a poner las palabras el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo eh, él se glorifica en cada uno de nosotros Y le damos la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor Por todo lo que hace en tu vida, en nuestras vidas En el nombre poderoso Jesucristo Y por eso ese lema que ves aquí atrás Ese letrerito que Dios es bueno Es que bueno le queda corta la palabra Es maravilloso, es majestuoso, omnipresente onisciente, Y siempre le voy a dar la gloria y la honra y el poder a nuestro Rey Gracias Señor por ser tan Tan fiel, tan misericordioso con cada uno de nosotros Que no nos merecemos esa misericordia, esa gracia A pesar de que vamos en la lucha, vamos en esa brecha Sabemos que tenemos errores O como yo lo digo vulgarmente, burradas. Pero el Señor sabe que lo que hacemos, lo hacemos de corazón en el nombre poderoso de su nombre Y esta semana Eh... Fue una semana de bendición porque podemos llegar a este domingo. Y leamos gloria y la honra al Señor. Y el tema de, de, esta, de este domingo, de aquí que está hablando con Jesús podcast el Señor lo ha titulado, ¿Cuál es la diferencia entre rayo, trueno y relámpago? Estaba mirando uh, es la, cuál es la diferencia entre rayo, trueno y relámpago y, y comencé a leerlo. Y... Yo, el Señor me ponía a, a, como a comparar ese trueno, ese, rampa, ese relámpago, ese rayo con lo espiritual. El Señor siempre es maravilloso. Cuando uno, cuando uno comienza y tiene esas ganas de escudriñar, de profundizar la palabra de Dios, el Señor siempre te habla hasta por las piedras, mis hermanos. Y es por eso que el Señor cada día te está invitando a que escudriñes su palabra. No te está pidiendo que te leas que lea la, la Biblia completa, claro que sí pero no se está pidiendo que te leas uh, 15 capítulos en una hora, no. Es cuando tú hablas con tu, con tu amigo, con tu amiga, con tu, uh, con tu esposo, con tu esposa, y hablan de un tema y ese tema se extendió y, y se extiende por media hora, una hora, uh, hasta con la comadre. Con la comadre yo creo que se extiende a cinco horas. Y es por eso que cuando con el Señor es lo mismo, con un versículo, un versículo se puede extender una semana. Un versículo te lo digo. Es por eso que el Señor nos da estas venas nuevas del reino en los cielos. Y una vez más, ¿cuál es la diferencia entre rayo, trueno y relámpago? Es la palabra de hoy. Y una, una palabra maravillosa que nos trae el Señor para su gloria y su honra. Y mira que, voy es las definiciones de trueno, relámpago y rayo. Pero el Señor, ya te voy a decir cuál es el trueno en el espíritu, cuál es el relámpago en el espíritu, cuál es el rayo en el espíritu, en el nombre poderoso de su nombre. Y mira que el trueno es el sonido que se produce con el rayo. El aire caliente se expande a gran velocidad y se junta con el frío, causando que la temperatura baje y se, uh, y se contraiga generando ondas de choque que causan el sonido. Eso es un trueno. Ahora te voy a decir el significado de relámpago y de rayo. El, el significado de relámpago, mis hermanos de la aquí, en hablando con Jesús podcast eh, que nos escuchan también en Jesús en la Gloria Radio. El relámpago es el resplandor que produce la descarga eléctrica. Nunca toca la tierra. Una vez más, ese resplandor que produce la descarga eléctrica nunca toca la tierra. Y ahora te voy a decir el significado de ese rayo. Descarga eléctrica que viaja a 200 kilómetros por hora, creada por la fricción de las nubes, es el origen del trueno y del relámpago mis hermanos de cristianos en la gloria, el trueno, el Señor, me daba en lo, en, a lo espiritual su voz, el relámpago, el Espíritu Santo, y el rayo, su presencia. Y cuando hablamos de ese trueno, una vez más, es el sonido que se produce con el rayo, el Señor me decía, mi voz, y en Mateo, Capítulo 3, versículo 17, nos dice, He aquí se oyó una voz de, de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en, en quien me he complacido. Y es cuando tú comienzas a escuchar ese trueno, la voz de Dios, cuando tú escuchas esas tormentas, esos truenos, es diciéndote El Señor, mi, ser, mi hermano, mi hermana, yo tengo complacencia de esos hijos obedientes. Yo tengo complacencia de aquellos que me están buscando de un corazón. Yo tengo complacencia de aquellos que realmente están en espíritu y en verdad. Pero al mismo tiempo el Señor te está diciendo, cuidado pueblo mío porque hay muchos que no están obedeciendo. Ya lo dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que en esta hablando con Jesús Podcast, el Señor nos está hablando que, que comencemos ahora a, a escuchar esa voz realmente. Esos truenos están diciendo, bueno, yo tengo complacencia de ti, pero tú no me estás escuchando. Y yo estoy diciéndole a toda la tierra, yo tengo complacencia de esa hija mía que está haciendo mi voluntad. Yo tengo complacencia como lo tuve con mi hijo Jesucristo. Y es lo que usted está diciendo el Señor. Y mira que en Génesis, cuando el Señor también yo me da... me me daba San Mateo, también me llevaba a Génesis capítulo 3 versículo 8 y cuando está, aquí nos habla cuando Adán y Eva, mira lo que nos dice en esta versión bíblica, tan hermosa, y maravillosa que nos habla el Señor, en esta aquí hablando con Jesús Podcast que nos dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Qué hermoso, qué hermoso nomás, al leerlo, yo puedo sentir. Lo que se sentía en ese momento, lo que sentía Adán y Eva en ese momento. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, del, del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Mucha gente no quiere escuchar esa voz, no quiere ver, no quiere escuchar. No quiero escuchar lo que ese trueno está diciendo. Y yo desde hace mucho tiempo, yo decía, esos truenos, es Dios hablándonos, diciendo, pueblo mío, pueblo mío, búsquenme. Y si sí saben que cuando si han escuchado cuando ese trueno es pum, pum, pum, pum, pum. pum. Es como para mí, en esa pensando en esa imaginación infantil, eh, diciendo... Yo los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero mucho. ¡Pum! ¡Mucho! ¡Los amo! El Señor diciendo. Ese es ese trueno en lo espiritual. El Señor tiene complacencia en cada uno de nosotros, mis hermanos, mis hermanas. Y es por eso que el Señor, no es una casualidad que te, que te hable. Y como siempre lo digo, y esa frase... Eh, la, siempre la uso a lo más profundo de vuestros corazones y cuando tú comienzas a escuchar al Señor cuando el Señor comienza a usarte como ese gran instrumento mi hermano, mi hermana, te lo digo es lo más, es lo, es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano que el Dios vivo y de poder el mismo Dios de Abraham, Isaac, y Jacob que te esté utilizando a ti y que tú seas instrumento y que tú estés escuchando la voz del Señor Aleluya Aleluya, porque el Señor quiere hacer cosas maravillosas, quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Tú estás dispuesto, tú dirás, claro que sí, pero van a haber consecuencias. Ah, tienes que morir a muchas cosas, son esas consecuencias. ¿A qué estás dispuesto a morir? ¿A qué estás dispuesto a ir con el Señor? ¿Estás dispuesto a dejar con el, con el Señor una semana celular? ¿Estás dispuesto a dejar ese yo, yo, yo, yo y el Señor primero, el Señor segundo, el Señor tercero? Aquí está estás dispuesto cuando escuches ese trueno? Una vez más, ¿qué es la diferencia entre rayo, trueno y relámpago? Estamos hablando de esa voz del Señor. Y a mí Adán y Eva se escondieron porque la presencia de Dios es tan hermosa, tan preciosa, tan eh, bella, que tuvieron temor. Únicamente saber que, como nos dice Génesis 3.8, Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el muerto al fresco del día. ¡Qué maravilloso! Sentir su presencia. Y es lo que anhelamos aquí en Cristianos en la gloria, que cada uno de vosotros, de vuestros familiares, de nuestros familiares, estemos en esa vía eterna, mis hermanos. Y digamos, lo hicimos y sentimos su presencia, y estamos con Él, la luchamos. Y ese es el gran propósito que tiene el Señor con cada uno de nosotros en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, que tenemos a su Santo Espíritu. Y el Señor también nos lleva un Salmo maravilloso, en el Salmo capítulo 130, versículo 1 y 2, que nos dice, De lo profundo, oh Señor, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Es lo que el Señor te quiere decir. Clama a mí, clama a mí, te dice el Señor. Que yo escucho tu voz todos los días, pero hay algo que está pasando que tú no, no me escuchas. Padre Celestial, Padre, la gloria te amamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesucristo una palabra hermosa que el Señor nos habla a lo más profundo de nuestras vidas y el Señor que cada día quiere que su pueblo cada día madure, crezca y sea ese, ese gran pueblo que realmente quiere ir a una vida eterna con el Señor sabemos que todos somos creación pero no todos son los hijos de Dios aquel que es hijo de Dios es que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a, amar a Dios sobre todas las cosas es dejar ese yo y poner a Dios ante todo, porque Él te va a dar, te va a subir en lo espiritual y lo demás vendrá por añadidura. Y lo ha hecho conmigo. ¿Me falta? Claro que sí, mis hermanos. Me falta demasiado. A todos nos falta. El que diga que no es un mentiroso. Pero cuando comiences a escuchar ese sonido que produce con, con, con el rayo, ese, ese trueno, es que el Señor te está diciendo, aquí estoy. No estás sola, no estás solo, confía en mí. Te dice el Señor, en el nombre poderoso de su nombre. Oh, hermoso eres. Y como siempre lo digo, hablar del Señor es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Hablar del Señor, comportarse como el Señor quiere, que se comporte un hijo de Él, eh... Es como cuando tú le exiges a tus hijos y si tu hijo o tu hija no se comporta como la manera que tú quieres que se comporte, de pronto tú te vas a sentir mal. Y vas a decir, pero ¿por qué mis hijos no se comportan bien? Hoy vemos personas que hemos fallado como padres. Pero nunca es tarde para, co para corregirnos. Nunca es tarde para... Dar un buen consejo. Nunca es tarde para decir a ese pequeño, a esa pequeña, te amo, te amo. Nunca es tarde para, como el Señor está diciendo, de, mediante ese trueno, de ese sonido, yo los amo y, y como tú, se lo, tú le puedes decir a, a, tu, a tu hija, a tu hijo, hijos, a tus padres, yo te amo. Pero desafortunadamente, iglesia, vemos como lo hice en Génesis 3.8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el, en el huerto. Eh, en el huerto al fresco del día y el hombre y, y su mujer se escondieron porque sabían que estaban errando sabían que estaban fallando y hoy vemos una comunidad vemos un pueblo de Dios que a veces va la, y asiste a las iglesias por asistir pero no eh, tienen ese temor ese, tiene ese temor estamos hablando de ese miedo pero no miedo de de, de, de, de susto sino ese miedo de como que estoy, que estoy fallando y si ese Dios me pongo de frente ese Dios vive de poder él te va a perdonar, pero tanto es el temor que tú tienes, el miedo de ese Dios que va a decir, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no escuchas mi voz? ¿Por qué no escuchas ese trueno? ¿Cuánto más, como siempre lo repito, cuánto, qué más tiene que pasar en nuestras vidas? ¿Cuántas veces tenemos que golpearnos con esas paredes? ¿Cuánto más? El Señor no quiere que te culpes más con las paredes. Hay momentos que necesitamos pasar desiertos. Hay momentos que necesitamos pasar por esa, uh, por esa llamémoslo prueba, por ese, eh, que ese alfarero esté arreglando secretas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a madurar, porque eso nos va a ayudar a cambiar, porque eso nos, nos va a ayudar a procesar para lo que viene, para la gran bendición. Una vez más, ante todo, yo siempre hablo de lo espiritual, porque lo material vendrá por la añadura y, y lo he visto. Cada que vivo pido más, uh, más lo espiritual. Eh, lo demás viene por la añadidura. Y el Señor siempre pidiéndole, Señor, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en cada uno de mis familiares, de mi hogar. Haz tu voluntad, Padre Celestial. Y que haya mucha humildad en nuestras vidas. Hay, mucho, hay mucha mansedumbre, Señor. Porque es lo que necesitamos, amado Rey. Pero el Señor a veces, muchas veces nos dicen, callemos. Callemos. Es mejor que estar calladito, mis hermanos, parecer como loros, que a veces la embarramos. Y el Señor cada día, mira, si notas que te he procesado, si notas que ya no eres la misma, no eres el mismo, es por eso que el Señor en este domingo, aquí en Hablando con Jesús está diciendo, es, próxima vez que tú escuches ese trueno, es que te estoy hablando, y tú me vas a escuchar, y tú vas a entender lo que te estoy diciendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué hermoso eres, Señor, maravilloso eres, para el estilo. Un trueno que se siente, eh, es impactante cuando, al escuchar esos truenos. Y más cuando tú estás cerca, en las, en las costas de un país, de un área, que se escuchan más duros, uno dice, yo a veces digo, uy, el Señor está enojado. Está enojado. Porque hay truenos duros, impantables. Infant y uno dice, Padre, perdón. Ahí sí como que uno le procesa todo en la cabeza, llega al corazón y uno dice, Dios mío, somos malos, Señor. Somos malos, por eso el título... El Señor lo ha puesto. ¿Cuál es la diferencia entre un rayo, un trueno y relámpago en la parte cual. Si ¿Sí ves como el Señor nos habla de diferentes maneras, o cómo me habla de diferentes maneras para poder dar las buenas nuevas al reino de los cielos, al pueblo de Dios, aquellos que realmente hacen su voluntad. ¿Qué padre no corrige a su hijo o a su hija? Si nosotros, siendo tan malos, damos lo que podemos a, vos, a nuestros hijos, ahora nuestro Padre Celestial, que, que es el dueño del oro, la plata, de todo, nos da mega bendiciones. Y una de esas grandes bendiciones, ¿sabes cuál es? La vida. Si tú pudiste abrir los ojos hoy, es porque el Señor te dio esa gran bendición. Poder decir, Dios se bendiga, o en inglés, God, uh, God bless you. O oh, va a ser un hermoso día. Today is going to be a good day. Thanks to the Lord, we are able to open our eyes. Gracias a Dios, pudimos hablar, a, a, a, a abrir nuestros ojos. Y contemplar una lluvia, contemplar un sol, contemplar el viento, contemplar un trueno, contemplar unas nube, un cielo nublado, un cielo despejado. Damos gracias a Dios. Porque Él es hermoso, Él es maravilloso. También, mis hermanos de Cristo, en la gloria, uh, eh, también podemos... El relámpago, el relámpago eh, significa, es el, es el resplandor que produce la descarga eléctrica. Nunca toca la tierra. Y ese relámpago, lo, eh, en la parte espiritual podemos verlo como el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo en 2 Corintios 3.17 sabe qué, qué, qué te está diciendo, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese relámpago cuando llega, ese resplandor que es el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, realmente está, ahí está el Señor. Entonces una vez más, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de, del Señor, hay libertad. Si tú tienes el Espíritu de Dios, hay una libertad. Hay algo sobrenatural que está pasando en tu vida. Hay algo maravilloso que el Señor quiere hacer en tu vida en el nombre del Poderoso Jesucristo. Y es por eso que el Señor te está hablando. Mira, primero hablamos de su voz. Ahora estamos hablando de su, de su Santo Espíritu. Él es maravilloso, él es grande y majestuoso. Y es por eso que Dios quiere hacer tantas cosas en tu vida. Pero a veces vemos que vemos a un pueblo cegado es un pueblo que realmente no quiere abrir las, las puertas de sus corazones de, a, a, al Señor no sé qué tanto tiene que pasar en tu vida no sé, eh, no sé no sé, no sé, no sé y por eso que este relámpago una vez más, ese resplandor que produce la descarga eléctrica, nunca tocará la tierra si tú nunca dejas que el Espíritu Santo toque tu vida toque, toque ese cuerpo es que es ese templo del Espíritu Santo eh, es tu cuerpo que entre en tu vida Ahí hay un problema, porque no hay libertad, no va a haber libertad. Va a haber otras cosas, ¿qué va a haber? Ah, imagínate todo lo positivo, todo lo malo. Pero tú quieres que haya, bien, haya vida en ti. Y cuando hay vida en ti, hay cosas sobrenaturales, cosas ah, diferentes. Y es por eso que tú necesitas que ese relámpago comience a obrar en ti. En el nombre del poder de Jesucristo. Y también en Efesios, mira que en Efesios también nos da una palabra maravillosa. Efesios capítulo 3, 16, 17 nos dice Lo que pido Mira lo que nos dice Le pido que medio, medio, del, uh, medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de, sus, uh, de su gloria gloriosas riquezas la fortalezca a vosotros en, en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cementados en amor. Una vez más, le pido que medio del Espíritu y con el poder que procede de sus, de sus glorias riquezas, los, for, uh, los fortalezca a vosotros en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones y cuando Cristo habita en tu corazón el Espíritu Santo habita en ti tú reconoces a Jesús como su, su Señor, como tu libertador hay libertad porque el Señor es libertad y es lo que quiere contigo que seas libre que realmente entiendas que hay una vida hay un propósito que ya comenzaste a escuchar su voz Comenzaste a reconocer que el camino de la verdad y la vida está dejó al Espíritu de Dios en ti. Y te está diciendo prácticamente lo que Pablo le decía a la iglesia de Éfesos, que le pido, a, uh, le pido que, medio del Espíritu y el poder, que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a vosotros en lo íntimo de su ser. Y cuando tengas, como lo hemos hablado, en esos momentos, en esas citas personales con Dios, todo sea diferente, todo sea especial, para que por uh, fe Cristo habite en vuestros corazones y pido que arraig, uh, arraigados y cementados en amor es lo que quiere Dios en cada uno de, de, de vosotros. Y es por eso que el Señor en esta uh, hablando con Jesús públicos quiere que realmente comiences a, a diferenciar entre ese rayo, ese trueno y ese relámpago. Es lo que quiere. Y entonces vas a comenzar a hablar. Vas a comenzar a sentir algo diferente y por eso que en Gálatas capítulo 5 del versículo 23 al 23 del 22 al 23 nos dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Tú tienes ese dominio propio, tienes esa libertad, tienes esa paz, esa tranquilidad, tienes ese amor, tienes esa bondad, esa fidelidad, esa humildad, para realmente decir, cada día que abro mis ojos, cada día que me levanto, cada día que estoy con mis compañeros de trabajo, con mis familiares, con las personas que están alrededor mío, ahí yo puedo transmitir esa paciencia, puedo transmitir esa paz puedo transmitir esa libertad puedo esa, mostrar esa fidelidad para con mis jefes, para con mis compañeros con las personas que están alrededor realmente lo, lo, ellos pueden ver eso en ti y se lo están viendo en ti hermoso y si no lo están viendo en ti es que realmente no estás dejando que ese relámpago que lo estamos poniendo como el Espíritu Santo esté en ti no estás dejando que realmente Dios sobre en tu vida. No estás dejando que realmente eh, tú vayas en lo sobrenatural. ¿Cuánto te falta? No sé, todos somos diferentes. Ya depende de cada uno de nosotros. Ya depende de ti, de lo que tú quieras llegar. Entre más quieres, más se te va a demandar pero estás dispuesto, estás dispuesto realmente a transmitir una vez más esa alegría, ese amor esa paciencia, esa amabilidad para con los demás y tú dirás, claro que sí entonces, y, y, o, o algunos dirán me cuesta, entonces comienza a hacer ese proceso trata los, mira la regla de oro trata, trata a los demás como tú quieres que te traten a ti esa es la regla de oro y hoy en día como tú trates a a un adulto mayor o, o a un niño, a una persona, que cuando tú tengas esa edad, se ha tratado de la misma manera que, que tú trataste a los demás. Es lo que quiere Dios. Él te trata bien el 100%, no, el 100% no, el 400, 500, 700%. Ahora tú demuestra que tú eres el hijo de Dios, que realmente tú tienes ese dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas, mis hermanos. No la hay. Es por eso que el Señor quiere que tú seas realmente ese gran embajador, esa gran embajadora del Reino de los Cielos. Cuánto te va a costar, ya depende de ti. No depende de un, eh, de un tercero, de un líder, de un pastor, de una pastora. No, depende de ti. Tú eres el único o la única que de buscar esa voz, llenarte de su Santo Espíritu y también vamos a ir a su presencia al escuchar esa voz, tener ese, uh, tener a su Santo Espíritu vamos a sentir esa presencia que sería ese rayo, pero todavía no vamos a llegar ahí y es por eso que cada día de nuestras vidas esto es, esto es, una, esto es como el pan de cada día Tú de pronto dirás que esto sería monótono, pero no. Tú, lo, tú, tú de pronto lo pondrás mono, eh, algo monótono, pero no. Debe ser algo diferente. Algo, algo hermoso, maravilloso. Piensa como si fuera el último día de tu vida. Disfrútalo. Ama lo que hagas. De todo corazón. Y vas a ver que todo va a ser diferente. Todo va a ser más especial. Pero si tú no le pones ese amor como el amor que te estás transmitiendo el Señor, de esa gracia y, y de esa paz, de esa tranquilidad, de esa amabilidad, de esa bondad, bondad de esa uh, fidelidad, de esa humildad que te está dando el Señor para que tú transmitas a los demás, que te estás quejando, ahí hay un problema. No te estoy regañando, sino si vives de quejarte, mejor dicho, apaga las luces y, y chao. ¿De qué nos sirve quejarnos? De nada nos sirve quejarnos. Más bien es de agradecer que ese problema, ese evento, eh, es, ese, lo que estás pasando te ayudó para que para ser una mejor persona. De pronto tuviste una crisis muy, muy fea, pero esto, eso te sirvió para que realmente entendieras muchas cosas en tu vida. Porque más hace mucho tiempo, como a mí, me habló muchas veces, pero no hice caso. Hoy en día estoy pagando consecuencias de mis actos. Entonces, ¿qué quieres hacer en tu vida? Como siempre, cada decisión que tú, la, que tú hagas, y lo hemos hablado, y lo hemos repetido muchas veces, tienes que hablarla con Él. Cada decisión que tú tomes en tu vida háblala con Él porque el día que tú no comiences a depender de Él no va a haber esa fidelidad no va a haber esa tranquilidad no va a haber esa, esa paciencia esa paz que tú puedas transmitir a los demás y, y si tú te estás sintiendo que todo el mundo se está alejando es porque tú quieres depender de ti misma de ti mismo pero no quieres depender del todopoderoso y es por eso que también en Gálatas mire que estamos, estábamos en Gálatas 5 22, 23 y en el, en el cap, mismo capítulo, el versículo 25 nos dice, si el Espíritu nos da vida andemos ah, guiados por el Espíritu una vez más, al momento que escuches esa voz que es ese, ese trueno vas a sentir ese relámpago Porque el relámpago es el, el resplandor que produce la descarga cuando escuches esa voz, vas a sentir, vas a ver ese resplandor que es el Espíritu Santo en tu vida. Y lo, dices, eh, lo dicen eh, en la iglesia de Gálatas, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y cuando tú te, uh, cuando tú te estás dejando guiar por el Espíritu, estás, estás teniendo vida, estás teniendo paz, paciencia, humildad, dominio propio. Ya, nos, ya no escuchas las voces ajenas, si no escuchas al gran yo soy, diciendo... Ya lo escucho, ya sé qué hacer, qué no me conviene. Pero hay momentos que necesitamos pasar por ese desierto para, que, para ver realmente si estamos cementados en quién, en Cristo Jesús. Es lo que quiere. Pero a veces nos ponemos como esos corchos en los oídos y como que, que nos, no los escuchamos. Pero necesitamos escucharlos, iglesia. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso nunca vamos a cansar de hablar de Él siempre vamos a glorificar su nombre aunque nos critiquen, nos hablen nos juzguen, pero bueno se hablaron de su Hijo porque no de nosotros pero es algo maravilloso que cada día te, debes de sentirte eh, gozoso de saber que estás haciendo lo correcto, de que no te avergüenzas de hablar de Él de que cada día como lo dice en primera de Juan 4.14, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque no nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu. Y por eso eh, sabemos que Él está en nosotros. Y cuando está esa paz, esa tranquilidad, le entregas todas tus cargas, todos tus problemas, todo lo que está pasando en, en esta cabecita, en tu cabecita, ya todo es llevadero, todo es diferente. ¿Van a, ¿Van a haber problemas? Claro que sí. ¿Van a haber cosas que no te agraden? Claro que sí. Pero es algo que necesitas realmente entender. Él quiere un gran propósito con vosotros. Y vas a ver que todo va a ser diferente. Ya la parte material, económica y todo eso pasa a segundo plano. Pero de todas maneras, él, se va, él te va a bendecir. Te va a decir, Él necesita, ya necesita de esto, de aquello. Pero tú vas a decir, no, ya lo ne, no lo necesito. Pero no, lo necesitas porque te lo has ganado. Trabaja así. Y me pasa hoy en día. Ponerlo a Él de primero, segundo, tercero. Ya el resto viene y uno como, listo, gracias. Gracias por bendecirme, Padre. Es por eso que el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos esto. A algunos les cuesta más que a otros. Como siempre digo, a algunos les gusta la tecnología, otros no. Otros manejar un celular les cuesta. Hay cosas que a mí me cuesta entender y a veces yo digo a la gente: dibújame circulitos y palitos para poder entender lo que me estás hablando. Cambio si tú me pones a mirar un celular, una computadora y eso, lo entiendo porque me gusta. Y así es con lo de Dios. Cada día voy aprendiendo, cada día me, eh, me estoy instruyendo y, y quiero aprender cada día más. Y así deberías hacer tú con, con el Señor. No únicamente buscarlo por necesidad, no únicamente buscar ese Dios, soy Dios bombero. Este Dios bombero únicamente viene en esas emergencias y lo hace por su misericordia, por su gracia. Pero cuando ya tú recibiste, ah, se me olvidó, que él me ayudó. No, fue el vecino que me ayudó. No, no fue el vecino. El Señor lo pudo utilizar como un instrumento para darte esa bendición. Según de Timoteo 1.7, mira lo que nos dice... Pues Dios no nos ha dado un espíritu de, eh, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira que nos vuelve a repetir lo que nos decían Gálatas en, en 5.23. Nos dicen en el 2 Timoteo 1.7 que tenemos un espíritu de dominio propio, y que tú puedes tener un dominio propio, controlarte. No tiene... Eh, pff, te lo digo, hoy, vemos, hoy en día vemos, entre comillas, pueblo cristiano que en una pedancia se cree mejor dicho la última Coca-Cola del desierto y, y eso es triste y es no hablar de otras personas mal, sino es triste, soy cristiano, soy cristiano pero sus acciones son dejan que, dejan mucho que decir y es por eso que el Señor eh, como nos dice en el Evangelio de San Mateo que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que, que sale de la boca de Dios. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. ¿A quién está hablando con jesús podcasts, Aquí en Cristianos en la Gloria Radio y en, este, y en estas clases también de una hora virtuales, el Señor nos abra a lo más profundo de nuestros corazones que tenemos un dominio propio. ¿Para qué? Para tener paciencia, paz, amabilidad, fidelidad, humildad y para poder Dar esa alegría y ese amor ¿quién? a los demás. Eso sí te van a criticar una vez más, te van a señalarte te van a qué no te van a decir. Pero lo importante es que aquí es que tú estés haciendo lo bueno y que en lo que y lo que esténas y lo que tú estés haciendo que lo mire y es suficiente es suficiente. Y vas a ver que ya como hemos hablado de su voz, hemos hablado de su Santo Espíritu, ahora vamos a hablar de su presencia, que sí, es, es como ese rayo. Una vez más hablamos de ese trueno, de ese relámpago y de ese rayo. Ese rayo es la descarga eléctrica que viene a 200 kilómetros por hora creada por la aflicción de las nubes, es el origen del trueno y del relámpago. Al momento que tú escuches su voz, al momento que tú, escuches, uh, tú sientes el Espíritu Santo, hay una presencia, y esa presencia que es ese rayo. Y ese rayo, en 2 Corintios 5.8, nos dice, pero cobramos, uh, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Sí ve lo que te decía hace unos segundos? Ya cuando tú comienzas a estar con, con Dios, todo es diferente. La, eh, ya las otras cosas pasan a segundo plano. Y ya como que las cosas de, de Dios te hacen sentir esa paz, esa tranquilidad, ese amor, esa alegría, esa paciencia. Ya estamos en pospandemia, todo es diferente. Si tú no aprendiste algo en, en, en esta pandemia, bueno... Comencé a aprenderlo ya porque esa pandemia a muchos nos, nos enseñó muchas cosas. A valorar muchas cosas. A entender muchas cosas. No sé si, te, a, a, si tú aprendiste algo, te aprendiste a quejarte o aprendiste a valorar las cosas, a valorar aunque sea como aquí esa arepa, esa empanada. Dale gracias a Dios de que pudiste abrir los ojos y de decir sí, Señor, gracias por este momento de bendición. Gracias por ese transporte, aunque me empujan, aunque me pisoteen, aunque no sé dale gracias, dale gracias que tú tienes para ponerle gasolina, tienes para un medio de transporte, tienes un trabajo, dale gracias, y lo dice, pero cobre, uh, cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo, esa ausencia en el cuerpo es la, la carne, va a ser lo, lo secundario, y habitar con el Señor, es siempre una vez más lo que nos decía, tener ese dominio propio, y como decíamos, comenzamos en el Evangelio de San Mateo 3.17, eh, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. El Señor se, se complace en ti, en mí, en todos. Se complace a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Todos lo hacemos de una manera diferente. Y, y vale. Todo el mundo no necesita estar en un púlpito, en un altar, haciendo misiones, no. Únicamente tu forma de comportarte, de hablar, de, de caminar, de, de actuar. Está diciendo, está diciendo: aquí hay algo diferente. Aquí hay algo que realmente vale la pena. Aquí hay algo que hay que preguntarle: ¿Qué está haciendo con su vida para que sea diferente? Pues que tengo a Dios. Y cuando tenemos a Dios, es todo es más llevadero, porque estamos llevando esa, ese amor, esa alegría a personas que no lo conocen. Y quienes mañana van a decir. Esta persona aprendí a tener amor, alegría, eh, dominio propio. tuve eh, Fui humilde, eh, fui fiel, eh, fui paciente. Eso es lo maravilloso, ya teniendo esa presencia, mira que en Éxodo 33, 33, 15 nos está diciendo, entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con vosotros, con nosotros, no, no nos hagas a, a partir de aquí. Y es algo que siempre le digo al Señor, si tu presencia donde me lleve donde me lleves no va conmigo pues no me saques de ahí siempre va a ir conmigo y yo sé que él siempre va a estar conmigo porque toda decisión que se está tomando es doblando rodilla, pidiéndole al Señor una dirección, un camino, una verdad y una vida y ese verdad y camino y la vida nos está llevando al Padre y está diciendo, eh, debes andar por la derecha después vas derecho y vas a ver esa luz y vas, vas a ver esa puerta grande maravillosa que te estoy dando es una bendición grande y es así cuando el Señor te quiere, te quiere exaltar a través de ti como instrumento. Nosotros somos uno más del montón. Nunca le lleves, nunca te lleves la gloria, nunca te lleves la honra y el poder. Nunca. Eso sí te no claro. Tú no eres nadie. Hoy te pone, mañana te quita. ¿Por qué? Porque eres Dios. Entonces, mis hermanos, mira lo que nos dice un Salmo maravilloso que es, el Salmo 51.11. No me echéis de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Como le decía el Salmista al Señor, no te vayas de mí, no quites tu Santo Espíritu, porque el momento que yo escuche tu voz, sienta tu Santo Espíritu, voy a sentir tu presencia. Y esa presencia es maravillosa y esa presencia nos va a llevar a una tranquilidad a una paz que podemos ver muchas noticias en los noticieros de violencia de muertes de todo pero sabemos que con Dios todo es más llevadero que todo es diferente que todo va a ser más especial y vas a ver que el Señor como lo decía, no me eches de tu presencia, no te alejes de mí, porque estoy, estoy comenzando a entender esos truenos, estoy, estoy entendiendo qué significa ese relámpago, estoy entendiendo qué significa ese rayo, y ese rayo es tu presencia en mí, ese rayo realmente quiere que, que, que esa presencia haga tu voluntad, en el nombre poderoso es su nombre, y ya para ir terminando, en este hablando con esos es maravilloso. Un proverbio maravilloso que nos habla en el capítulo 8, versículo 30. Yo estaba, yo estaba entonces junto a él, como arquitecto. Y era su delicia de día en día regocijarme en todo tiempo en su presencia. Este proverbio lo dice todo de lo que hemos hablado casi durante este programa gózate el día a día gózate cada momento gózate cada segundo con tu familiar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos hoy estamos vivos mañana no sabemos dónde vamos a estar hoy estás viviendo en tu país mañana el Señor te puede llevar a otra ciudad o a otra nación en el nombre poderoso de su nombre Grande eres, poderoso Señor. Un saludo a todos que nos escuchan por Cristianos en la Gloria Radio, también que nos ven por Facebook, YouTube y también nos ven los mensajes por Instagram. Grande, poderoso eres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de, ta, de tal manera Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él crea no se, no se pierda mas tenga vida eterna. Tú crees en él, tú dirás, claro que sí. Entonces, Comienza a entender ese trueno, a entender ese relámpago y a entender ese rayo, que significa voz, espíritu, presencia. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Vas a ver que todo va a ser diferente. Que va a ser fácil? No. No va a ser fácil para momentos altos y bajos, como todo. Y necesitamos aprender esos momentos. Yo me gozo más en los momentos bajos que en los altos, porque en los altos yo los veo como que son la gran bendición. Y en los momentos bajos, en que sea más bajo, es mucho mejor porque lo que va a venir va a ser más grande y maravilloso. Yo lo veo así. Y me lo gozo. Y una vez más, seamos luz en las tinieblas, sal en el mundo. Porque por lo que viene, van a ser cosas maravillosas y grandes. Así que recuerda, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y que Dios mediante nos veremos en otra próxima misión aquí en este hermoso hablando con sus papas Recuerda a la persona que está alrededor tuyo. O cuando termines de ver esta misión, no sé si la estás viendo en directo, en diferido, uh, el momento que tú la estás viendo. Y terminas de verla, llama a un conocido y decirle, te amo, te quiero. Te extraño. o oh, un Dios te bendiga. Dios te continúe bendiciendo y nos veremos en una próxima emisión aquí en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.